Advertencia, este video puede contener imágenes sugestivas, frases fuera de contexto, momentos de ira y desesperación, entre un gran, etcétera. Se recomienda discreción del espectador y en caso de ser menor de edad, verlo con los padres. No me hago responsable de posibles secuelas psicológicas, llámese pesadillas, traumas a futuro o un extraño gusto por el queso manchego y las papas salsa negra. Quedan advertidos. ¿Alguna vez se habían preguntado qué pasaría? Si se cruzan dos series infantiles O mejor dicho ¿Qué pasaría Si el crossover entre Thomas y Twilight Se hiciera realidad? Ese es Steam Games 2006 Y empezamos con esta review Bueno gente, bienvenidos a una nueva review Y quería hacerles esta pregunta Algo se pensaron ¿Qué pasaría? Si cruzamos un hermoso Thomas del 2002 con una figura de Twilight, pues se la dejo muy sencilla. Ocurriría esto. Así es gente, llegamos ya a un grado en el que los Customs están llegando un poco lejos. Este sí no es nuevo, ya tiene un tiempo que lo quería mostrar, de hecho no sé en qué review se alcanzó a ver. Que agarré, creo que fue la de Star Trek Que agarré, dejé la nave Dije, ¿Quién eres tú? Pero nunca lo mostré O sea, nunca fue de... Ah, miren, este es el nuevo Pero bueno, gente Empecemos con esto Estoy un poco fuera de forma Antes que nada, feliz año eh, Estoy fuera de forma de esto Así que si me ven un poco trabado o algo, disculpas Este, bueno Como dije, este highlight, le voy a decir, <ríe> está basado en un Thomas del 2002. Este es un poco más viejo porque es el que tenía la mano, pero bueno. Eh, en sí, estructuralmente es el mismo, o sea, no hice cambios relevantes. Tiene el mismo carboncito y todo. Ahora, ¿por qué digo que es un custom medio raro? Uy, aquí se manchó. Bueno, ya okay. qué. Este, bueno, <ríe> este ya tiene como 2-3 años. Nada, como dos años que lo hice Y hace como uno que lo mostré eh, Originalmente iba a ser una línea De 6. Pero nada, más lo dejé en dos En este y en la siguiente review Que se los dejo en esta Si alguien reconoce Este símbolo y el color Pues déjenlo en los comentarios Ya le hice una review Pero lo hice en la versión de Track Master Creo que ya es de su suficiente información Para que sepan cuál es la siguiente review Pero bueno Empecemos con el detallado, en sí me basé en una imagen que voy a intentar dejar por acá, O voy a ver si por acá o no sé, ya veré en la edición Este, en un fan base, una versión hecha por los fans, de cómo sería este crossover, entre comillas, de Thomas y Twilight Dos marcas completamente diferentes, Thomas, Mattel, My Little Pony, Hasbro, pero bueno este, La base no la cambié, las ruedas les puse cinta para evitar que se manchara Pero aún así siento que se manchó un poco Y las pinté de morado con unos toques de rosa Esta parte originalmente iba a tener detallados en azul Para hacerla con la versión de Eje Equestria Girls, No pienso meterme en detalles Pero preferí dejarlo así Un color más básico que luego veré si hago la review de los carros Porque sí gente, también hice carros Perdón este, ya una vez fuera eso Tenemos de dos colores base Quitando la cara tenemos un morado aquí Y ese que es como un rosa eh, La Cutie Mark O el diseño de aquí Que vendría a cambiar el número uno de Thomas Lo hice a mano Con unas hojas de papel que tenía por ahí tiradas No tiene luz trasera, en algún momento se la agregaré Este, sigue siendo todo de metal Eso no se me olvidó decirlo Este, las luces bueno, las luces la parte de la cabina de aquí, igual la hice a mano, con papel, silbatos, eso los hice con el pincel, y ahora esta parte de la caldera. Ya pasamos a la parte de la locomotora normal, pasamos a la caldera. Eh, originalmente, tenía planea, originalmente tenía planeado que fuera totalmente liso, y darle un color más brillante, pero lamentablemente no se pudo. Eh, tuve que recurrir a una vieja técnica prohibida por los dioses del Olimpo Kratos, no me mates eh, Tuve que ponerle cinta adhesiva para que... Bueno, ¿qué digo cinta adhesiva? Hay algo que se llama masking tape eh, Bueno, en pocas palabras es cinta como con textura de papel eh, Lo tuve que pegar alrededor de toda la locomotora El hoyo, el hoyo de la chimenea lo hice a mano con un... Cincel, no, no sé cómo se llaman este Déjenme ver si lo encuentro Aquí está Lo hice con esto Un punzón creo que se llama, la verdad no me acuerdo Pero bueno Tenemos Los colores que vendría a ser La cream de Twilight De hecho aquí voy a usar la versi esta versión Porque bueno, pueden observar que es Morado y aquí hay como dos versiones más Que es un morado más oscurito y un rosa Intenta hacer lo mismo aquí De este lado y de este lado este, La cara, oh por dios la cara eh, En el modelo que voy a ver si puedo poner por acá eh, Tenía una cara Que no pude diseñar a mano y, Intenté diseñarla dentro de la cara Intenté borrarle los rasgos faciales Pero pues Quedó un tomas medio raro <ríe> ah. En serio Si alguien se desaparece estas cosas en las pesadillas No me culpen Cúlpense ustedes que entraron al video eh, voy a intentar poner ahí el... advertencia. este video puede contener material altamente sugestivo que puede causarte varios traumas Pero bueno eh, La cara le intenté hacer lo más parecida No se pudo eh, Como dijo, voy a poner aquí el marco referencial eh, Bueno, la cara es, orig es la original Te tomas, nada más le pinté un poco Y bueno En sí esta es una pequeña review Para no dejarlo solo durante estas épocas Les Espero ya que se vengan otros videos eh, se va a venir el de Azur Lane, no se preocupen. Veo que tienen mucho apoyo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, gente. Aquí está. Un Twilight de Thomas. <risa> ok, no sé, no sé cómo decir. Le pongan en los comentarios cómo los nombres de ustedes. Este. No sé. De calificación yo le daría algo así como un 8. Que ya viendo el expreso polar que hice la otra vez, yo le cambié la calificación a un. 8, 8, 5, porque la verdad contra eso está muy bonito Este... <ríe> Ay, Dios Gente, no sé qué más decir, o sea, perdón Pero es que es un custom tan... Yo es que lo voy a decir, es un custom medio amateur Que combina como las dos cosas que no tendrían que juntarse Es como si juntas, no sé... Al Bismarck con el Hood va a terminar mal ese es, Este es el mismo caso Combinamos un Thomas Y una Twilight Y salió algo raro ¿Han visto ese meme de Kermit con Miss Piggy? Que según esto los hijos salen todos raros Pues así es algo así Esto es un, no sé Ay gente, no sé qué hacer <ríe> Esto es algo muy raro Hasta para mí El video se está haciendo muy largo, son nada más yo quejándome pero bueno, gente Una disculpa por este video tan aleatorio eh, Prometo que va a venir un mejor material pronto Por lo menos para finales de enero Se viene algo mejor Pero ahorita esto es lo mejor que se me ocurrió No, no es lo mejor que se me ocurrió Ni siquiera se puede decir que se me ocurrió ahorita Ya lo tenía planeado desde hace varios días Pero bueno, hasta ahí tuve tiempo libre Entonces gente, nos vemos en el siguiente video, que va a ser Azur Lane, eh, la review de la 3030, que es la locomotora que por ahí me dejaron escrita en los comentarios. También pueden dejarme ahí las ideas y yo ya iré checando cuáles están bien. Y probablemente se va a venir el otro custom, que ustedes ya sabrán cuál es. Entonces, gente, sin nada más que decir, me despido. Deseándoles buena salud, buen año nuevo y sobre todo, cuiden sus cubos en Azur Lane. Y en cuanto termine este video ese de dos aves marías por si las dudas Porque no sé sea, si este toma les va a causar problemas a futuro Entonces gente yo me despido Adiós